En el día de hoy les quiero contar que bueno, tenemos una gran alegría por el cambio que ha representado nuestra publicación, Vamos a Más, publicación mensual que la hacemos con mucho esfuerzo y que ha tenido una reedición, un diseño nuevo, un formato de papel nuevo, estamos hablando de un papel blanco, más grueso, que realmente nos, nos llena de alegría porque es otra presentación. Que requiere un esfuerzo muy importante de recursos humanos y materiales pero que entendemos vale la pena y quienes nos leen mes a mes lo merecen. Quiero agradecerles a Pedro Gordaberri, a Germán Coutinho que nos mandaron saludos porque además Vamos a Más están está cumpliendo dos años y también agradecerles a quienes son parte de Vamos a Más. Estamos hablando del movimiento Presencia, estamos hablando de la 2030 de Flores, de... La 2215, de Tacuarembó, con Marta Montanera a la cabeza. De la 10, de La Valleja, con Robert Gubier, también liderando. Vamos Rocha, con Yané Puñales. Estamos hablando también de Destino Canelones, con Adrián Peña. De la 45, de Nicolás Ortiz. De Vamos San José, con Gustavo Cersóssimo. Y de los dirigentes de alternativa independiente de nuestra agrupación, Vamos 10-520, que de las diversas zonas, de Colón, Sallago, Peñarol, Piedras Blancas, bueno, el oeste, eh, dirigentes como Marinés Arismendi por ejemplo, que siempre se preocupa por los temas ambientales, eh, con su agrupación Vamos Verde, que realmente hacen que mes a mes vamos a Valle. Es una alegría que quiero compartir y quiero que sepan que a través de las vías de comunicación, esta publicación, así como el semanario digital alternativa, están a la disposición de todos ustedes.